matemática. Demostraremos que 2 elevado a k es menor a 2 elevado a k más 1 para todo k perteneciente al natural. Primero, sea k igual a 1. Reemplazamos. 2 elevado a 1, menor a 2 elevado a 1 más 1, donde 2 Segundo, es bajo. Segundo. Supongamos que la desigualdad también se válida para un K igual a N. Reemplazamos y nos queda que 2 elevado a N menor a 2 elevado a N más 1. Y esto sería nuestra hipótesis. Demostraremos que la desigualdad también sea válida para un K igual a N más 1. Al reforzar nos queda lo siguiente. 2 elevado a N más 1, menor a 2 elevado a N más 1, más 1. Entonces 2 elevado a N más 1, menor a 2 elevado a N más 2. Donde esto de acá sería nuestra P. A través de nuestra hipótesis tenemos que 2 elevado a n es menor a 2 elevado a n más 1. Trataremos de llegar a nuestra t. Nos multiplicamos por 2. Nos queda que 2 elevado a n por 2 menor a 2 elevado a n más 1 por 2. Misma base, sumamos los exponentes. 2 elevado a acá, n más 1, menor a 2 elevado a n más 1, más 1. Donde 2 elevado a n más 1, menor a 2 elevado a n más 2. Y nos queda la t. Quedando esto demostrado. Entonces, tenemos. Y 2 elevado a acá. Menor a 2 elevado a la más 1, menor a 2 elevado a acá más 2, quedando esto de montaje.